Saludos Puerto Rico, les habla Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. En un verano electrizante para hoy jueves 18 de agosto de 2022, vamos a estar celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los mismos serán certificados por la auditora Nelly Sánchez de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company.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 Si usted jugó Powerball en la Casa Agrícola y Colmado JC en el municipio de Camuy, usted pudiera ser el ganador de un premio secundario de 100 mil dólares. Repito, el premio fue para la Casa Agrícola y Colmado JC en Camuy. Así que muchísimas felicidades a ese ganador o ganadora de estos 100 mil dólares. Y para este sábado el Powerball tiene un premio de 80 millones. Mientras que para mañana viernes... Loto Cash tiene un premio de 630 mil dólares que pueden ser tuyos sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene 340 mil dólares. Participa del verano eléctrico de la lotería electrónica, donde puedes ganar premios en efectivo, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar? Juega verano eléctrico.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 ya lo sabes, busca tus juegos instantáneos Y ahora damos comienzo al sorteo de Pega 2 en la tarde de hoy Muchísima suerte a todos los que jugaron El número ganador comienza con el 2 Segundo número es el 8 El número ganador del Pega 2 es el 2-8 Repito, el número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 28 Ahora continuamos con el Pega 3 Muchísima suerte, Puerto Rico. Ese boleto en mano. El número ganador del Pega 3 comienza con el 1. Segundo número. Repite el 1. Tercer número del Pega 3 es el número 2. El número ganador del Pega 3 es el 112. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy. Es el 112. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte familia. El número ganador del Pega 4 comienza con el 3. Segundo número es el 5. Tercer número es el 2. Cuarto número es el 9. El número ganador del PEGA 4 es el 3529. Repito, el número ganador del PEGA 4 en la tarde de hoy es el 3529. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información entren a nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov.